Médico e historiador, una, una combinación que no es muy común, ¿verdad? Así es. Este, y por cierto, que muy buen médico y muy buen historiador. Y yo diría uno de los mejores historiadores jóvenes que tenemos aquí en Nicaragua. Gracias. Este, eh, queremos presentar aquí uno de los libros que has, hay, varios libros que has publicado, ¿no? Pero... Este, el, el que vamos a abordar hoy es un libro que tiene mucha actualidad que es La Toma del Búnker de Somoza, 19 de Julio Esta es la tercera edición de este libro pero la actualidad de él es que eh, plantea cosas sobre la historia de la lucha del pueblo nicaragüense contra la dictadura que son poco conocidas en el resto de Nicaragua e incluso yo me atrevería a decir poco conocidas en la ciudad de León Sí, este, explícanos un poco acerca de, de este libro, Lenny, muy bienvenido a Managua con Amor. Muchas gracias mi estimado compañero y amigo el Capelán. Gracias por invitarme a una edición más de, de tu programa de internet de varios pre-internet, del podcast eh, de Managua con Amor. Es un honor para mí compartir contigo con, con, con tus nietes este libro que es la tercera edición como bien decías y que lo que trata de hacer es recopilar pues lo que se ha hecho pues en tres ediciones es recopilar testimonios de los protagonistas de los combatientes históricos que participaron en el derrocamiento de la dictadura militar somosista que además era dinástica y que combatieron ellos pues en, en, en la ciudad de León, tras, tras, tras lo cual pues eh, avanzaron hacia Managua pues, hasta ser las primeras fuerzas las del Frente Occidental Roberto López Pérez procedentes de León. Las que entraron pues en la, en la capital Managua el 19 de julio de 1979 y fueron las primeras en tomar la loma de ticapé y el mujer de Somoza. Los testimonios se acompañan de, una, de un análisis documental, pues, una revisión bibliográfica exhaustiva, tomando en cuenta todos los libros que se han publicado y que abordan el tema. O sea que vos combinas entrevistas con, eh, con investigación histórica también de fuentes eh, ya, ya procesadas, ¿no? Sí, es, un, es una combinación como... Eh, el libro resulta ser como eh, una investigación cualitativa que leamos con un perfil histórico que incluye entrevistas directas, individuales o, o en grupos con los combatientes históricos Revisión bibliográfica o análisis documental eh, tomando en cuenta eh, todo lo publicado por autores nacionales y, y, y extranjeros que han hablado sobre el tema o se han referido a mayor o menor profundidad al tema y se contrasta esa información publicada con los testimonios de los compañeros eh, combatientes históricos. Además de eso, eh, hay, hay algunos ensayos que, que son de, propiamente pues de interpretación y análisis de qué, qué, qué cosas pudieron ocurrir, qué cosas influyó, y el libro además de tener una buena cantidad de capítulos, tiene una colección de fotografías, ahí podemos ver que tenemos una colección de más de 600 fotografías, en las que los pies de fotos revelan los nombres de los compañeros, los o los apodos, que muchas veces las fotos la gente las ve y no, no sabe quiénes, quiénes son esas claro. personas. Y eso, esa, esos compañeros pues tuvieron nombres, tuvieron un seudónimo o, o se identifican por apodos. Y además en la fotografía se describen los lugares, las fechas y en ocasiones hasta la hora probablemente. Claro. De, de esos hechos históricos. Pues es un banco de, de fotografías grandes pues Probablemente la, la, la, galería, la galería de fotografías más grande que se ha publicado tratando de describir lo más completamente posible lo que muestran esas imágenes Eso, esos lugares que se muestran en las fotos eh, eh, la mayoría existen lo que pasa es que de manera tal vez muy distinta como, a como eran en aquellos momentos ¿no? de, la, de la lucha verdad pero incluso hay partes de León donde se pueden encontrar pintas de los años 70 así es, todavía se observan algunas pintas de, en las casas de de la lucha de finales de los años 70, claro, el aspecto de algunos de esos lugares ha cambiado, porque fueron destruidos por la guerra, reconstruidos parcialmente o de otra manera, o ahora son ocupados por, por, por distintas entidades, pues, culturales, educativas, institucionales. Pero la, la arquitectura y el orden, pues, este... Eh, el orden de la ciudad pues básicamente es el mismo pero perfectamente se pueden identificar los lugares si un, un turista o un amante de los hechos históricos recorre la ciudad de León y eh, ve la fotografía o seguía por las descripciones pues, de, los, de los testimonios de los publicistas históricos eh, en, este, en este libro eh, vos abordás prácticamente un periodo histórico, no sé si me corregís en todo caso, desde la preparación de la insurrección del 78 hasta prácticamente o sea, el día después del triunfo, cuando entra la fuerza del Reino Occidental de Roberto López Pérez, al búnker de Somoza, aquí en Managua. ¿no? Prácticamente es un desarrollo que va desde, contaban ustedes en la, en la presentación del libro la otra vez, que prácticamente va desde, desde usar una pata de una mesa, como, este, como, como se llama, para, para amenazar como que se tiene un arma, sí, así. ¿no? hasta manejar ya como mil combatientes o algo así, que fue lo que, lo que, lo que se logró movilizar en, en, en el Frente Occidental de Eduardo López Pérez. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso tan rápido de, de un poco más de un par, unos tres años o algo así? ¿Cómo, cómo fue ese proceso? Bueno. Hay que aclarar que no, el libro no, no trata de toda la historia de la lucha del Frente Sandinista, ni de toda la lucha revolucionaria en Nicaragua. Tampoco abarca toda la historia de la lucha de los movimientos sociales o del sandinismo en León. No. Eh, prácticamente está relacionado con el periodo de la ofensiva eh, ininterrumpida al final que se, que se inició desde, desde octubre de 1977. Sin embargo, eh, algunos de los testimonios por ejemplo de los, de los fundadores del de, de Frente Occidental Roberto López Pérez como Iván García Barca, o algunos de, la, de los testimonios o, o, o artículos publicados libros publicados por Francisco Jarquín Ramírez, que Camilo que, que, que, que murió recientemente este año señalan o describen antecedentes del Frente Occidental de Roberto López Pérez a inicios de los, de los años 70, cuando, por ejemplo, ellos dos, con Alí Abarca, hermano de, de, de Juan García Abarca, trataban de contactar a cuadros de que estaban prisioneros en, en la cárcel Modelo, en la Puebla de Aviación. ¿Quiénes eran esos cuadros? Los que posteriormente fueron liberados en la acción del comando Juan José Quesada el 27 de diciembre de 1974. Entonces, cuando estos cuatro sandinistas, entre ellos el comandante Daniel Ortega de el comandante Rióleo Incerna, el comandante Puerto Rivas, eh, entre otros compañeros, eh, cuando ellos estaban presos, ellos nos trataban de contactar. Bueno, ahí estaba José Benito Escobar, eh, estaba el, el, el compañero que murió hace poco también. Era secretario de Relaciones Internacionales del Frente. Ah, sí, este Jacinto. Jacinto Suárez. Sí. Uh -huh. Entonces ellos los lo llevaban, lo llevaban a contactar. Y les planteaban de que había que buscar una manera diferente para hacer la lucha pues, contra la dictadura militar, su musista, Y esa era tratar de enfocar el esfuerzo en la ciudad. ¿Por qué? se miraba pues, que, que, que poco a poco en la montaña las columnas guerreras que se habían formado iban siendo golpeadas sí. y se iban deteriorando y iban perdiendo capacidad. Entonces, esa es una de las cosas muy interesantes que ellos relatan pues cómo buscaron el contacto con todos estos compañeros que estaban prisioneros. Cuando se da la acción del, del, del asalto a la casa de más Castillo, los prisioneros son llevados a Cuba. A los pocos meses, algunos de ellos ya regresan a Nicaragua. Ah, bueno, el contacto también incluía al compañero Eduardo Contreras, sí. el héroe Eduardo Contreras. Entonces, después de, de diciembre de 1974, a los pocos meses de. ya en 1975, señala Iván García, hay un dato muy interesante que, que frecuentemente se ignora, y es que Daniel Ortega viene en ese primer semestre. En 1975 en Nicaragua sí. y comienza a trabajar. Sí. En la clandestinidad, por supuesto. Con Eduardo Contreras y ellos lo siguen contactando en León y se reúnen en León para buscar cómo organizar una forma diferente de acción claro. en la ciudad. Relata pues el mismo Iván García, en su testimonio, en, en el primer capítulo que se llama Génesis del frente occidental. Sí relata que en determinado momento el mismo comandante Daniel de les decía, si no cambiamos la forma de actuar, si no vivimos el esfuerzo de las ciudades, nos van a ir matando poco a poco, uno por uno, como está sucediendo con otros compañeros, ¿no? claro. en las zonas aliadas del país. Y, y, y esa es una, una de las experiencias que relata Don García es muy importante que tiene que ver con el origen del Frente Occidental porque ellos comenzaron a trabajar bueno y el mismo Iván García relata ahí pues que en medio de, la, de las contradicciones que había pues llegó a la montaña y allá tuvo que venirse sí. porque él no estaba de acuerdo con esa forma pues, sí. aunque se le tomó que como que era por otra razón, pero en realidad él salió porque no estaba de acuerdo con, con el, el, el foco guerrillero pues, en la montaña claro y eso, eso llevó a que en, en febrero de 1978 se reunieran en una casa de un colaborador en el y un grupo que estaba conformado por Francisco Martínez, Iván García, eh, William Fonseca Martínez y Guadalupe Moreno juntaron con otros compañeros incluyendo a Antonio Luis Fonseca eh, el Frente Occidental de Roberto López que posteriormente fue reforzado eh, con cuadros como eh, Robert De Chón, sí. eh, Oscar Pérez Casar. Porque el Frente sí. Occidental tuvo que recomponerlo, ¿no? tuvo que recomponer su, su dirección varias veces, ¿no? En el transcurso de la guerra. Sí, entonces, ¿qué sucede? Que este, William Fonseca, Juan López Moreno y Iván García fueron enviados a entrenarse en Honduras. Cuando, digamos, ya en ese periodo, 1977, en 1978, se estaban se estaba preparando fuera la, las la, la fuerzas terceristas y ellos se fueron a entrenar y posteriormente recibieron a otros cuadros de lugo, como, eran, como lo que menciona, que, que pues, varios de ellos murieron después, en, en abril de 1979 en Veracruz. en, Veracruz, en su Entonces, cuando ellos llegan, cuando Oscar Pérez Casada, Robert Dichón, llegan, ya encuentran un, una estructura que han, que han ido formando los compañeros, pues, que, que da origen al Frente Occidental Roberto López Pera. Eso pues eh, comenzó el León y después ellos siguieron trabajando para entenderse a, a Chinandeo. Obviamente, que el núcleo de estos compañeros eh, forman, forman parte de lo que pues, se conocía como la tendencia insurreccional o tercerista. Y en medio de las contradicciones que había, pues, a veces se los miraban con un recelo, había una cierta competencia, algunos malentendidos. Pero ellos continuaron trabajando hasta procurar la, la unidad en la práctica y en la idea de, de, de los tres, sí. las tres tendencias. ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Y, y es impresionante ver o sea, el nivel de desarrollo, porque de pasar a hacer, por ejemplo, unos mítines con condiciones muy precarias de seguridad, obviamente, ¿verdad? Uh -huh. este, donde no cualquiera se atrevía a ir a sumarse a una fogata. ¿verdad? Este, a pasar a, a acumular batallones y ¿cómo se llama? Columnas y batallones de combatientes, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue todo ese proceso? Porque fue muy rápido. Es que según, según relatan los compañeros, eh, por un lado se trabajó en la propia, en los propios barrios. Eh, había un trabajo político social en las comunidades en defensa del, o procurando el bienestar de la gente pues, descubriendo buscando cómo solucionar problemas relacionados con, con agua, con educación, con vivienda, vías de, vías de comunicación, calles, etcétera, electricidad, etcétera Y el movimiento de trabajo en, en, en, en, en las universidades, en los institutos de secundaria, por ejemplo Francisco Jarquín era un, un combatiente originario de con un origen campesino, como él lo decía. Iván García era un, tenía un origen obrero, vinculado al sindicato de albañiles, conductores y similares, con, con ascendencia por parte de su papá en ese aspecto de la vida. ¿no? Y por otro lado teníamos a dos estudiantes universitarios, William Fonseca, y Guadalupe Moreno que ellos incluso daban clases en colegios de secundaria y había una combinación ahí entre estos en este núcleo de cuatro de la unidad obrero campesina y estudiantil entonces ¿Sí? en base a esas características ellos se distribuían el trabajo hacia esos sectores sociales entonces es llamativo por ejemplo como Francisco Arquín Ramírez en uno de sus libros, un último, un último libro que publicó, él señala que para 1978 él se viene de la parte sur del Caribe a buscar información en Managua, a buscar contactos, no lo encuentra. En el periodo álgido de, de enero de 1978 con el asesinato de Joaquín pinches se va a León y ahí comienza a contactar a la gente. Y, y, y precisamente en el 78 que se funda el Frente Occidental de López Pérez. Ramírez señala en un momento que le dijeron, bueno, usted no tiene que estar haciendo nada aquí, regrese a su lugar. ¿verdad? Pero él prefirió quedarse y contactarse a sus compañeros que eran vistos con reserva y terminaron formando el Frente Occidental de Huberto López Pérez, que se vio fortalecido con la llegada de. Estos cuadros, ah, Carlos Manuel Rarquín, eh, Robert Dechón, Oscar Pérez Casar, las compañeras mujeres que también fueron asesinadas, Daniel Fernández, Araceli Pérez. Y un, otro dato muy importante, que bueno, Lenín, Antonio Lenín Fonseca también era universitario, era médico. Y, y es considerado cofundador del Frente Occidental de Roberto López Pérez. Y relata Iván García que. Cuando a ellos le orientan eh, llevar a tres compañeros desde León a acá hacia Managua y algunas, algunas, algunas armas entregan un fusil de tres, pues ellos se traen a esos tres compañeros en el vehículo de Lenín Fonseca, el Lenín Fonseca, van al punto aquí en Managua, dejan a los tres compañeros aquí por la radial, Santo Domingo. Entregan pues, las armas que tenían que entregar. Entre en un fusil de 3 Ese fusil de 3 que ellos transportaron, Iván García y Lenín Fonseca, fue el fusil que utilizó el comandante de Pastora en la acción del Palacio Nacional. desde la famosa fotografía sí, de, sí. con, con la que el comandante lo puede aparecer levantando un fusil. Ese fusil de tres lo trasladaron a el... Y en ese mismo viaje es cuando Iván García y Antonio Lenín Fonseca se lleva de aquí de Managua, para León, hasta para Jarkín, a Carlos Manuel Jarquín, a que fue uno de los héroes de Veracruz. Entonces, ese tipo de detalles enriquecen la historia y nos dan una idea de cómo trabajaban ellos, cómo se fueron concatenando los hechos. Eh, entonces, bueno, hay partes... Hay partes de la historia, obviamente, eh, muy épica, como la toma del fortín de cosasco la toma del comando de la guardia, ¿verdad? Este, creo que la mayoría de los, este, de los compañeros y compañeras que están escuchando este video tienen una idea sobre esos episodios tan importantes de la liberación de Nicaragua, pero hay algo que se levanta en el libro de lo que hoy en día poca gente tiene conciencia, y es el tema del búnker de Somoza aquí en Managua. No. Eh, ¿Qué importancia tuvo que estas columnas del Frente Occidental, Río López Pérez, llegaran a Managua y se, y se fueran a algún Sí, es que hubo un momento en que para el, para el 18 de julio las fuerzas comandadas por, compañero, por el Comandante Guerrero Leopoldo Pueblo Rivas ¿no? reciben la orden de acelerar la marcha, porque había que tomar el control de Managua lo más pronto posible para evitar cualquier maniobra que permitiera una intervención militar norteamericana o del CONDECA una intervención mayor del CONDECA porque el CONDECA sí apoyó en determinados lugares a, a, a la Guardia Nacional ¿no? como en Occidente, en el mismo Occidente, pues el Frente Occidental tuvo que combatir a tropas del CONDECA de la Guardia Nacional mercenarios subcoreanos también, como se dio en ISAPA en la centro, entonces eh, la marcha eh, se acelera eh, en esta vía principal que viene desde Izapa hasta, hasta, hasta, hasta Managua para evitar eh, algunas circunstancias pues, que, que propiciaran una intervención militar extranjera. En este sentido, al, al tomar el control de, de, del centro político pues, y, y militar de del poder en, en Managua prácticamente ahí se está poniéndole sello pues, al triunfo de, de, de la ofensiva final que el Sandinista San había, había lanzado desde inicios de desde, digamos, había comenzado en, alrededor de abril ¿no? y la, ofensiva, este, la ofensiva final y, y con eso pues pone la victoria porque eh, ¿Cómo podría decirle? Al, al, al controlar la loma de Tizcapa y el núcleo de Somoza, a pesar de que no se combatió ese propio 19 de julio, ahí pues, en la loma sí. de Tizcapa. ¿Por qué? Porque la Guardia Nacional había abandonado desde... Eh, desde, desde la noche anterior había estado huyendo, pues, y al amanecer del 19 de julio se habían habían huido por el aeropuerto o tropas que habían sí. se habían dirigido hacia el norte del país o se habían dispersado por los barrios de Managua ¿eh? bueno, no, me, me imagino que ya con la, somo, con la noticia de que Somoza ya, ya se había ido, me imagino que estarían todos como en sí el, el, la, la salida de Somoza en la madrugada del 17 de julio eh, desmoraliza a la fuerza eh, el comandante guerrero de Leopoldo Rivas cuenta que él está en la paz centro están en la Paz Centro eh, convirtiendo la guardia Somosista cuando ellos reciben la noticia de que, de que Somoza abandonó el país y hay un hecho muy importante pues, eh, si se ve desde el punto de vista cronológico 20 de junio el Frente Occidental toma la ciudad de León totalmente bajo control toma el cuartel el departamental lo toma bajo su control el 7 de julio toma el fortín de Cosasco en estos dos lugares la guardia somosita había roto el cerco guerrillero ¿qué sucedió? que las fuerzas guerrilleras sandinistas cuando sufren ese impacto de la ruptura del cerco militar ellas van a la persecución entonces por eso es que en esos combates eh, la Guardia Nacional sufre muchas bajas fue un combates muy intensos, muy duros Que están recogidos en los testimonios ¿también? De varios combatientes Incluso uno de ellos resultó herido En ese, uno de los combates de, de, Del comando departamental Que fue el El 16 de junio Cuando la Guardia Rompió eh, el cerco militar En el comando departamental Entonces eh, La mayor parte salió Fue derrotada en el transcurso de, de, de su vida al Fortín quedó un, un, un grupo alrededor de 30 dentro del comando departamental y ese ya fue vencido derrotado hasta el 20 de junio entonces el 16 de junio le, le, la guerrilla sandinista se logra tomar la 21 y mantiene el cerco sobre el comando sobre ese grupo que no había podido salir entonces eh, ese grupo estaba a cargo de un general retirado que aparece pues ahí en la fotografía. ¿no? En, en el fortín de Acosaco también la Guardia rompió el fuego, rompió el cerco con un volumen de fuego muy alto. Esa característica que tenía la Guardia Nacional. Entonces hay algunos que a veces nos no, no critican de localistas ¿verdad? ¿no? Pero la verdad es que lo que hizo el Frente Occidental, que Roberto López, en liberar a la segunda ciudad más importante de Nicaragua, como fue León fue algo extraordinario porque eso garantizaba desde el 20 de junio de 1979 una cabeza de playa estratégica un centro, un lugar donde podía instalarse un gobierno provisional como efectivamente sucedió casi un mes después, el 18 de julio de 1979 y desde donde como en la práctica sucedió se estaba pensando que León podía ser una gran retaguardia si la guerra se prolongara demasiado tiempo por esa razón, es que cuando se libera León el 20 de junio, a los pocos días, de aquí de Managua sale el compañero Orlando Núñez con otros compañeros sí. a ayudar a la organización de un gobierno local en León. Organizar la cooperativa. Sí, exactamente. Y eso lo relata el compañero Orlando Núñez en el libro que se llama La Revolución Roja que él escribió entonces, él tuvo que salir antes de que se diera el repliegue táctico masaje y después de que se liberara León, o sea, entre el 20 y el 26 salió hacia León con ese grupo de compañeros No mencionan en su libro los nombres de esos compañeros, pero, pero sí se puede que era un grupo Lograron llegar a León Él relata que todavía no estaba tomado el fortín cuando llegaron, porque el fortín se tomó el 7 de julio Entonces, le decía que no, a veces nos critican de localistas pero Fíjense que hasta la Guardia Nacional tuvo un comportamiento un tanto distinto en la guerra porque se atrevía a romper los cercos con un alto volumen de fuego. Eso sucedió en el comando departamental, en el fortín de Cusac, sucedió en la PACENTRO y sucedió en la GAROTE. Mm. O sea que opuso fiera resistencia, una feroz resistencia enfrentó al Frente Occidental. Entonces, este Frente Occidental, Roberto López Pérez, se convirtió en una verdadera maquinaria. Que, avanzó desde León, a Managua, un recorrido de casi 100 kilómetros ¿no? enfrentando a la Guardia Nacional en todos los puntos donde la encontró y además derrotándola y en la mayoría de esos enfrentamientos, esas derrotas que le causó se llevó hasta el aniquilamiento de la fuerza. entonces eh, según relata el comandante guerrillero Leopoldo Rivas, cuando estuvieron en Cuba en 1979, después del triunfo de la Revolución, varios eh, cuadros pues, guerrilleros, salinistas, eh, los, los mandos militares de, de, del, del ejército cubano, y el propio comandante Fidel Castro pues, señalaban de que cuando ellos analizaron el, el teatro de operaciones de la ofensiva final de la guerra contra Somoza, yo observaba que en el mapa solo había un frente de río que avanzaba hacia Managua. Que Managua era, el, era la manzana, pues verdad. Era el, el gran premio, la gran manzana, el gran objetivo porque estaba en el centro del poder político y económico aquí. ¿no? Pero eso se observaba. Lo otro frente, y esto es muy importante señalarlo porque no debe olvidarse que, que la revolución es una obra colectiva y que en todos los frentes guerrilleros hubo acciones heroicas, valientes, individuales y colectivas. Hubo grandes maniobras, grandes batallas, eh, eh, digamos, victorias admirables que lograron los frentes que o puntos de resistencia que fueron muy, muy famosos. Pero eso no quiere decir de que en el análisis objetivo de un teatro de operaciones militares uno no vea dónde se está avanzando, dónde se está retrocediendo o dónde se ha estancado y, y objetivamente hablando, eso sucedió según los cita como adelante Puerto Rivas. ¿Por qué, bueno, un, tu, tu, tu punto de vista, digamos, sugestivo, ¿no? ¿Por qué es importante que este libro salga, se reedite? Porque esta es la tercera, la tercera edición, ¿no? Uh -huh. Pero ¿por qué es importante que este libro se, se reedite? y salga ahora en esta coyuntura. Pues fíjese que el conocimiento de la historia reciente ayuda a entender a las nuevas generaciones el ejemplo de heroicidad, de tenacidad que se tuvo para derrocar a una, verde, una verdadera dictadura. Una dictadura militar que era en África, que, que había tenido tres miembros en el poder. Sí. El padre dos hijos y estaba uno esperando en el cuarto. Que era el ejemplo de las fuerzas especiales de la Guardia Nacional. Sirve para que se entienda que era realmente la dictadura sumocista. Una, un, una familia que se había enriquecido, que había llegado a ser tan, tan millonaria que, que se calculaba que su, su, su riqueza, pues su su cuenta, su ahorro, su riqueza era superior a la deuda externa de Nicaragua pues por lo menos era 2.500 millones de dólares en aquel momento la riqueza que, que tenía la familia Somoza y que además de una dictadura lo largo de que hace 50 años era responsable de más de 200.000 muertes de más de 200.000 vidas eh, Nicaragüense la mayoría porque también asesinaron a extranjeros porque fueron solidarios con, con Nicaragua y llegó a ser una dictadura que competía con, con, con los más grandes capitalistas, ese grupo de la familia Somoza competía con ellos y los estaba desplazando, pues esa era parte de las contradicciones. Eso, por un lado, le dio a entender a, la, a las nuevas generaciones la realidad de, de, de la lucha sandinista en, en contra una dictadura que además era apoyada por Estados Unidos, todo el tiempo fue apoyada por los Estados Unidos, independientemente de que si fuesen republicanos o fuesen demócratas los que gobernaban. Y que también era apoyada por las por la clases más ricas del país que se enriquecían a la parte de ellos. ¿no? Y también por las clases más ricas de Centroamérica. ¿no? Y por otro lado, es importante también, no solo para las nuevas generaciones, sino para los los que ya son un poco mayores y que tal vez conocen esto eh, probablemente hasta más que yo, ¿no? porque nos ayuda a recordar a concatenar a, a mantener viva la memoria histórica y a que la historia no se distorsione ni se reescriba porque eso ha sido un error eh, hemos, hemos Hemos dicho que la acción colectiva es importante, que las la acciones heroicas de todos los que guerreros contribuyeron al tiempo decisivo de la revolución, pero también hay que valorar las cosas con objetividad. Y algunos compañeros me han señalado que este libro podría ser el primero en que comienza a analizar e interpretar cómo sucedieron los hechos, bueno, analizarlos eh, en cuanto a... A Por ejemplo, ¿por qué por mucho tiempo no se ha reconocido o se ha distorsionado o se ha olvidado alguna fecha? Por ejemplo, hay libros publicados por los grandes protagonistas de, de, de la revolución sandinista que, que olvidan la fecha del 20 de julio como la liberación de león pues, la declaración del territorio libre de león. Le cambian la fecha, o le cambian la fecha a la toma del fortín de consacre en sus libros. Y son, y son editados en el extranjero y son muy, son muy conocidos los libros. Hay por ejemplo libros que se han publicado y que lo que tratan es de mandar un mensaje contra el frente sandinista, con su, claro. contra su liderazgo o contra el mismo secretario general contra el comandante Danilo Ortega. Están hablando de historia, hablan del tema incluso toma tomar sí. pero buscan cómo lanzar un mensaje. Sí. En contra de la revolución, en contra del sandinismo, en contra del FSB. Sí, es que hay, este, hay también una, hay toda una corriente, desde Sergio desde Ramírez, ¿no? Hasta incluso, esta, Matilde Zimmerman, por ejemplo, uh -huh. por, por el lado de la izquierda, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Uno por la derecha, otro por la izquierda. De lo ¿no? uh -huh. que tratan de construir una, un relato de ruptura, de que lo que hay hoy en día no es lo que hubo, uh -huh. cuando en realidad es totalmente falso. Pues cuando uno se pone a ver, la gente que participa en las movilizaciones hoy, las generaciones que están presentes, es toda una continuidad, ¿no? Claro, y entonces uno se encuentra con que decimos, la obra fue colectiva, no importa quién haya llegado primero al búnker, a la loma de Ticapa, la obra fue colectiva, eso es lo más importante, el triunfo fue de todos, de todo el cuerpo. Bueno, eso sí es cierto. Pero la, la misma parte, en la misma gente te la obra fue colectiva pero lo que fuimos, lo que primero al que fuimos nosotros sí. es ahí con su manera, ¿ya me entiendes? entonces, por eso es que, por ejemplo, en el libro memorias de la lucha sandinista uno se encuentra que combatientes destacados del Norte se atribuyen el, el hecho de haber llegado a la Loma de Tiscapa y al Mundo de Somoza primero que nadie y que ahí no vieron a nadie, Ajá. ¿me entiendes? y entonces eh, uno, uno eh, se da cuenta de que, de que es necesario aclarar las cosas entonces en este sentido el, eh, el libro, no es, no, este libro no es el primero que se aborda el tema de la toma del punto de puntos de su puede ser justo pues, en 2013 publicó un libro que se llama el dioma del búnker eh, compuesto de texto no fotografía hay muchas cosas importantes eh, de ahí yo rescaté el testimonio de Chile Marco, lo recomplí porque estaba disperso en, en, en, a lo largo del libro, lo recomplí y lo publiqué aquí. Pues, aquí todos los libros que se consultan, que se citan, están están referenciados, como se dice, están respaldados, no, no se está plagiando a nadie, ver pues, ningún autor, eh, independientemente de, de si es nacional o extranjero, o si tuvo un cargo político durante la década de los 80. O, si estaba o no con el Frente Sandinista actualmente, o sea, a nadie se le plagia, a todos se le respeta la autoría. Pero el libro que me, que me, que me estimuló a, a comenzar a investigar más decididamente fue cuando leí, fue eh, este es, de eh, los memoriales de la lista sandinista cuando leí que dos combatientes de, de Frente Norte decían que ya habían sido los primeros en llegar al Frente Norte. Y hay otro elemento, pues, que, que es importante hacer notar. Se ha, se, ha, se, ha, se ha olvidado por pues, su importancia estratégica. La presencia del Frente Occidental, Roberto López Pérez, poseía pues, en Pedón, en el Empalme de Giluá, a las 5 y media de la tarde del 18 de julio. Eran las únicas fuerzas que aceptaban Managua, por pues, la capital, en la víspera del 19 de julio. Como una hora después de que ellos se asientan ahí en el Empalme de Giluá, y el comandante Guerrero Ríos instala eh, su, su estado mayor, pues ahí, eh, eh, su comando, pues de operaciones. Eh, en el edificio de Camas Luna, ahí en el, el Parque de Gilberto. como una hora después de eso, comienzan las negociaciones entre Palo Alto, desde Costa Rica, el Frente Sandista, pues, desde Costa Rica, con el Estado Mayor de la Guardia Nacional. Las negociaciones para la rendición. Pero la única fuerza que acechaba Managua era el Frente Occidental de Roberto López Pérez. ¿Qué sucede? Esta fuerza han derrotado a la Guardia Nacional en León, en el Tortín de Acosasco en La Paz Centro, en Izapa, en Nagarote, bueno, antes en Pancorba, donde, eh, donde todos, en todos esos lugares combatieron y recuperaron gran cantidad de armamento, tanques, tanquetas, camiones eh, blindados, jeeps y vehículos particulares, pues, tomaron el control del empalme de Izapa, un, un punto estratégico, tomaron el control del puerto, eh, puerto Somoza, que se llamaba en ese entonces el segundo puerto de importancia en el país y tomaron el control de la base militar del Tamarindo que era una base de la escuela de entrenamiento básico de infantería, la EVI, que era el centro de entrenamiento en armamento pues, que tenía la EVI. o sea que él, ahí había muchas armas y municiones para, para los entrenamientos pues. y eso le permite al frente occidental llegar al punto que usted señaló grandes columnas guerrilleras de 850 a 900 casi mil hombres pues entran a Managua el 19 de junio a las primeras horas de la mañana el grueso por la Loma, por la Cuesta del Plomo tuvieron una pequeña refriega ahí con, con un puesto de, de guardia que ocupaban ahí un plantel de, de, de Naluz ahí por Ciudad Sandina pero ellos logran vencer eso pues y eh, tienen otro pequeño refriega ahí por la Gruta Javier y la, la, las columnas logran pasar pues y. y y entran por la Prisa, Linda Vista, el sector de la Upla Norte, hasta, hasta desembocar por, el, por, el, por donde después fue la CST, pues, el Estadio Nacional, y, y dirigirse el Grueso por la calle, la calle Colón. Hasta desembocar a, en una esquina donde quedaba el club de clase. Y ahí, según relata el comandante Leopoldo Rivas, porque pues, el va con el Chile Marco en la columna en tres grandes grupos. Uno hacia el centro, donde van los blindados, eh, que va a atravesar el campo de bola en la explanada que le llamamos, y las otras dos envolviendo, pues, ¿verdad? por la izquierda y por la derecha para envolver toda la problemática. Pues. Y ese hecho es muy importante del 18 de julio, pues porque desde el 17 de julio había comunicación con los mandos de, de las fuerzas guerrilleras que estaban en Masaya que era una combinación del Frente suroriental Oriental, Ulises de Tapia y del Frente Central, Camilo Ortega, que, que comúnmente se llamaba, se llamaba Frente Interno que era una fuerza que se había replegado de Managua a Masaya entonces desde el 17 de julio se estaban comunicando para... Eh, Converger en Managua, en un punto de Managua Que iba a ser Ciudad Sandino, perdón este, El Open 3, como se llamaba en ese tiempo sí. Iban a converger Las fuerzas que estaban en Masaya Con las fuerzas del Frente Occidental que venían De León iban a converger en Ciudad Sandino Para lanzar el asalto final Sobre Managua Pero qué sucede El acuerdo era El 18 de Julio, al atardecer En Ciudad Sandino ¿por? Pero solo las fuerzas del Frente Occidental Llegaron entonces, solo ese hecho es digno de análisis, pues, claro. desde el punto de vista histórico. ¿Por qué solo las fuerzas del Frente Occidental estuvieron presentes el 18 de julio de 1979 al atardecer en el Empalme de Algunos compañeros relatan, pues, que ellos lanzaron escuadras de exploración hacia, hacia el Open 3 y compartieron con pobladores de ahí. Y es lógico, ¿no? Hay que explorar el, el, el lugar donde se asientan, ¿no? Pero las fuerzas de Masaya no llegaron. Entonces, eso es digno de análisis, pues. Y eso es lo que se. Eso es en parte la riqueza del libro. Otro, otros elementos surgen, pues. Eh, por ejemplo, ah, eh, antes, antes de eso, vale, vale la pena señalar que además de la cantidad de, de, de guerrilleros que entraron a Manábado, el 19 de julio, procedentes de León, comandado por Leopoldo Rivas y cuyo principal lugar teniente era el Chele Marco Oscar Cortés Mayo. Ellos llevaban dos tanques y cuatro tanquetas, además de los vehículos brindados. Y, y, y, y suficientes municiones y pues, muchos fusiles modernos sí. recuperados a la Guardia Nacional, el M16, Galil. Y eh, otro elemento pues, que, que quería agregar, que es digno de análisis, es. ¿Qué, element, qué factor o cuánto estimuló o, o qué efecto estimulante tuvo la toma de la ciudad de León en el resto de la fuerza guerrera. eso no se ha analizado sí. nadie lo ha querido analizar sí. porque tomarse la segunda ciudad de importancia del país es algo vital sí. otro elemento que no se, ha, no se le ha dado gran importancia es aquel 14 de julio llegan el comandante Daniel Ortega Saavedra Y el comandante Tomás Buenas Martínez A León. Desde esa fecha están ahí Y eso no El comandante Daniel El primero que entrega pues, el título de reforma agraria pues, sí. En la máquina eh. y, y ese hecho Se, se ha odiado ¿no? sí, sí, sí. Y eso tiene una gran relevancia pues. sí, sí. Eh, Otro elemento que que es importante reconocer dentro de la, de la labor de, de, del Frente Occidental es que... Bueno, la ofensiva final en Occidente la inicia eh, la ciudad de Chinas con las tropas comandadas por Antonio Lenín Fonseca, que tenían las mejores tropas y las mejores armas en ese momento, el 2 de junio. Habían programado las acciones para las 2 de la tarde. Pero ¿qué sucedió? Un grupo de compañeros que venían de, del sector del Chonto, fueron detectados en la madrugada, ellos iban a unir a Lenín Fonseca, las tropas de León Fonseca, pero fueron detectados. Sí. No se pudieron unir, entonces no tuvieron la misma fuerza. Combatieron más de dos horas, según testimonio del doctor Pablo Coca, que dice fue, que fue el último que se comunicó por radio con el doctor León Fonseca. Y después se tuvieron que retirar, murieron como 13, 14 compañeros en. en en la propia ciudad de Chenendega, Fonseca se retiró con otro grupo y el día siguiente murió en una emboscada que le tendió la Guardia Nacional. Hay que hacer notar de que su hermano, un fundador del Frente Occidental, Roberto la Pérez murió en septiembre, el 16 de septiembre, eh, después del último combate con la Guardia Nacional, ahí por, por el lado de la Campana, en el sector de San Felipe, Zaragoza, y cuando él va por la periferia de León, en el reparto Estrella, que ahora lleva su nombre, William Fonseca, ahí muere él. Eh, un fundador del Frente Occidental. ¿Vale? Y el otro fundador del de, de Frente Occidental, Roberto López Pérez, que es Guadalupe Moreno, conocido como Abel, él muere el 19 de junio, un día antes de que se tome el comando departamental de, de la Guardia Nacional de Gineón. ¿Y muere por qué? Según relata Lenín Valle Ruiz, uno de los jefes operativos de, de las columnas guerrillera y que estaban ahí en el cerco, dirigiendo el cerco, de, del, del comando departamental y la cárcel de 21. Como a las 5 y media de la tarde murió en combate Vicente Patiño, que era de origen ecuatoriano. Sí. Me acuerdo muy bien de él, Vicente Patiño. Muere en combate al atardecer y al poco tiempo se da cuenta que lo sucedido a Luis Moreno. Y él reacciona de, de manera muy vehemente y entonces preparan una acción ofensiva de asalto esa misma noche del Comando Departamental. Y en esa acción, este muere por efecto de una granada de mano, Juan Luis Moreno. Todo ese, ese relato está ahí, uno de los testimonios, uno de los que lo relata eh, muy bien es el compañero Tomás Quintero. Eh, entonces todos esos detalles van enriqueciendo claro. la historia y nos dan una idea del heroísmo. Pero entonces la ofensiva final pues en China le decía, por parte del Frente Occidental, la inicio de la Fonseca en, en, en Occidente pues la inmisión en China Fonseca, con ese desenlace pues, que no fue favorable. Y al, al, ya para el 14 de julio hubo fuerzas del Frente Occidental, Roberto López Pérez, que fueron enviadas al norte de China a reforzar llegaron hasta Somotillo ahí están las tropas del, del frente occidental, del, del área de Chinandea, ahí estaba el Estado Mayor, y estas tropas de León, al mando de Lenín Bahé Ruiz, llegaron hasta el Guasablo para tomar control de la Habana, de la frontera. Otra, otro, otro, otras columnas fueron enviadas para tomar control del puerto Corinto. Incluso ahí hay compañeros que relatan que en Corinto había, había una buena cantidad de guardias, nacionales que andaban disfrazados de guerrilleros sandinistas y andaban gritando consignas y todo y fueron detectados pues y los tuvieron que capturar y desarmar ¿Me entiendes? y tomaron el control entonces estas fuerzas de, de, del puerto de Corinto o sea del puerto más importante de Nicaragua y otro elemento importante claro, en realidad había que moverse moverse esa managua pero también garantizar la frontera con Honduras claro porque ese era uno de los objetivos estratégicos de del Frente Occidental pues, desde el inicio de la oficina final y, y otro elemento muy importante es que el, el Frente Occidental como tenía pues ahí el león eh, grandes bodegas de, de alimentos de azúcar bueno, de, de, de arroz de aceite, aceitera arrocera, entonces ayudaron a abastecer en grandes cantidades de alimentos al Frente Norte que se fueron esos alimentos hacia, hacia, hacia el este país. Y donaron también al Frente Norte un cañón de 75 milímetros sin retroceso y 250 libras de dinamita, que esa la utilizaron para el asalto final o los bombardeos que hicieron sobre el comando departamental de la Guardia Nacional en Estelí Entonces el Frente Occidental, a la vez que iba avanzando hacia Managua, derrotando, enfrentando la fuerza de la, de la Guardia Nacional en Tenía cualquier forma, ¿no? estaba apoyando y extendiéndose hacia, hacia, otros, sí. hacia otros sectores. Sí. Y eso, eso es, un, es, un, es un mérito desde el punto de vista de, de, de una operación militar. ¿no? Bueno. Este, bueno, este no es el primer libro, ni mucho menos, que escribí sobre la historia de Nicaragua. escrito que varios libros, ¿no? es sobre la lucha de, de, de León, ¿no? de la extorsión. Quisiera que me hablaras un poquito de los otros libros que has escrito solamente así brevemente y que me cuentes si tenés algún proyecto que me imagino que tendrás de, de futuro, pues, de, de otros temas de investigación. Bueno, fíjese que eh, estamos tratando de hacer una versión digital de esta tercera edición sí. del libro. Es eh, otro trabajo, pues. sí. eh, he hablado con un compañero que está haciendo eso, pero es otro trabajo. Eh, ese es el tema, ese es el, digamos, la tarea del de futuro inmediato. ¿no? Sí. Eh, habíamos dicho que esta era la tercera edición del libro sobre este tema, pero sobre abordando la revolución, pues, hay un. Tal vez lo más relevante es que cuando me tocó editar. El testimonio de mi papá, de Luis Fischer, uh -huh. Fischer Pérez, que se llama Mi vida, mi revolución. Eh, la biografía de un, de un obrero llamado Luis Fischer. Entonces él relató ahí porque él fue uno de los primeros combatientes guerrilleros, pues del Frente Sandrista, fue parte del Frente Revolucionario Sandino, uh -huh. donde estuvo de Pastora, Bayardo Altamirano, Modesto Duarte. Alejandro y el hermano Andrés Magistro, siempre se me incluyen los pedidos eh, y él relata esa experiencia ¿no? de cómo estuvieron combatiendo en la parte Norte de Nicaragua hasta que fueron capturados por el ejército hondureño después de haberles puesto una trampa a ellos ¿eh? de hacer caer a tropas del ejército hondureño que los rodeaban, lo hicieron caer en un campo minado y eso nos obligó a negociar y el resultado de la negociación es que salieran ellos como prisioneros pues, y que los abuelos los llevaran a, a la Cruz Roja y ellos terminaron en Cuba. Una parte, porque la otra parte se quiso ir eh, vía México. Y, y allá pues mi papá tuvo la oportunidad de conocer a a otro grupo de revolucionarios que era, estaba formado por Carlos Fonseca, Silvio Tomás Batomacorri, son dos grupos primero, el FRS, el Frente Revolucionario claro. Sandino. Y ahí ya se va formando lo que es el Frente Sandinista. Y ahí sí. terminó formándose el, el Movimiento de Nicaragua y el que también fue Germán de, de, de, de, sí, claro. del Frente Sandinista. Ese tal vez es más importante. Bueno, el otro es uno que se llama Chavalos de la Revolución y otros ensayos. Este incluye dos testimonios. Uno de un compañero que ya murió, que se llamaba Víctor Ayala, que era periodista, que había sido compañero en la secundaria conmigo, eh, en la Facultad preparatoria de y un testimonio mío. Adicionalmente van algunos ensayos que se habían publicado en el, en el, en el nuevo diario. ¿no? Y después de eso, otro relacionado con mi historia, pero con la parte médica. La, la historia de la radiología en Nicaragua uh -huh. y también la historia de la radiología la eh, historia de la radiología en Nicaragua eh, do, dos ediciones una okay, de, porque vos sos o, radiólogo porque eh, soy médico especialista sí. en radiología y también escribimos con mi esposa eh, un, un libro sobre la historia de la oftalmología y la optometría en Nicaragua entonces eh, ese libro, pues, este libro lo publicamos en 2018 y este, que, bueno, este, acabamos de entregar el material del libro de historia de la oftalmología en la automotriz en Nicaragua, de la editorial entonces yo comencé eh, que, que escribí con mi esposa Anisa Aragón lo acabamos de entregar como en marzo de 2018, entonces me senté a, a, a hacer la edición de la tercera y de esta tercera versión pues, de la toma del búnker de Somoza. Y cuando estaba comenzando a hacer eso, se da el golpe de Estado hablando contra Nicaragua en abril. Y entonces, sobre la marcha comencé a escribir, sobre el tema del golpe de Estado hablando. Y resultó que de ahí salió un libro, el libro Golpe de Estado hablando en Nicaragua 2018. Que eh, eh, de los de, digamos, eh, se publicó y se estuvo vendiendo a partir de marzo de este año, pero se me hizo más difícil darlo a conocer por la pandemia. ¿no? Sí, claro. claro. Si sí, más o menos eso sería lo más relevante. ¿no? Entonces, este, la toma del búnker de Sumosa 19 de julio, ¿dónde se consigue? Eh, aquí en Managua. Yo creo que es un excelente regalo. Yo, a todos los padres, familia, los abuelos. La gente de la edad nuestra que quieren hacer una contribución a los nietos, a los, a los, a los hijos, ¿no? este, a las generaciones jóvenes. Venir, mostrarles, o sea, decirle: venid para acá, mira, te voy a contar esta historia y mostrarles, mostrarles, ¿no? Este, Algunas de las, de las de los cientos de historias que, que, que tiene este, este libro, que son parte de la historia real del pueblo de Nicaragua. Pero, ¿dónde se puede conseguir y cuánto cuesta? Sí, el, el libro se puede conseguir, se puede comprar en Ipamer, del Centro Cultural para Don aquí por MetroCentro También en la librería de Roberto López Pérez en el Centro Comercial Managua que es la librería de, de profesor de Doctora de la Calle y también en Radio Venceremos, en León, Radio Venceremos, o la Estación de la Amistad León en esos tres lugares se está vendiendo Un elemento que quería agregar es que aquí se comparan dos hechos trascendentales el avance victorioso en ofensiva desde León por parte del Frente Occidental hasta tomar la Loma de Tiscapi el de Somoza, y el Pumper de Somosa y el repliegue táctico Masae uh -huh. mediáticamente por años se ha dicho o se nos ha presentado que, como que el repliegue táctico Masae fue lo decisivo para, para el truco de la revolución salinista. ¿no? Y, eso tiene que ver con reescribir la historia. Si, no, si, si se plantean así las cosas, es como reescribirlas. Y el realce del repliegue táctico Masaya inició desde los años 80. Analizando las cosas, ¿quiénes pudieron haber impulsado eso? Los mismos que dirigieron el repliegue táctico Masaya, que tuvieron sus méritos en su momento por diferentes acciones. Pero en aquel momento, digamos, tenían cargos muy importantes relacionados con la propaganda, con la educación política, etc. Pero si uno analiza la mayoría de los dirigentes que representan aquí más masajes, ahora no están apoyando la revolución, no están con el Frente Salinista, no apoyan el liderazgo del de, de, de comandante Daniel Ortega, no apoyan la segunda etapa de la revolución, muy bien andan promoviendo la contrarrevolución sí. del siglo XXI. ¿verdad? Entonces, es vino a analizar eh, por qué en los años 80, durante la primera etapa de la revolución, se hizo resaltar más que el repliegue táctico más allá que el avance victorioso desde el occidente, desde León probablemente, hasta Managua de la Fuerza de la Fuerza Eso Es un elemento curioso, porque, porque sería el primer caso de que una revolución triunfante haga resaltar más una acción, digamos, de, de, de retirada ordenada, de nada, como se define un repliegue, a una acción ofensiva victoriosa. Y entonces, en, en, en el juego, pues, de la, de, de, de, o en el análisis de, de, de las operaciones militares, eh, cuando se analiza objetivamente, uno, uno puede concluir qué acción tuvo más impacto que, que otra. Y para mí la acción ofensiva del Frente Occidental desde León hasta Managua tuvo un mayor impacto estratégicamente y en los hechos fue pues, reales de inmediato que el repliegue táctico más allá. Y entonces uno se encuentra en los libros que se habla de empuje hacia Inotepe, por ejemplo, de empuje hacia Granada. Pero nadie habla de empuje desde, desde León hasta Managua. Pues, prácticamente eh, puede ser. Puede ser, una tendencia, puede ser una tendencia muy común en América Latina de centrarse en lo que pasa en la capital. que uh -huh. ¿no? es, es la parte del país que concentra todos los recursos mediáticos intelectuales, muchas veces. ¿no? Uh -huh. Y podría ser pues, este, que eso haya impactado en cómo se escribe la historia hoy en día cuando han pasado ya eh, un par de generaciones después de, de, de, de, la, de 1979, ¿no? Uh -huh. Este, pero en todo caso, es muy importante eh, entender qué fue lo que pasó en el Frente Occidental Rigoberto López Pérez y cuál fue el papel que jugó en la, en la ofensiva final contra la dictadura. Sí, claro. Y entonces uno se da cuenta, por ejemplo, el, de la gran labor que hizo el Frente Sur. Una gran labor, pues no vamos a entrar en detalle, pero los planes no siempre salen como uno... Los crea, ¿verdad? ¿no? en todo en todo aspecto de la vida es así se esperaba que la cabeza de la playa fuese en la frontera sur o en la zona de arriba pero eso no ocurrió en ninguno de los dos lugares la cabeza de la playa finalmente se logró en León y ahí se instaló la junta de la gobierno que cuando salieron de, de, para mí fue el, del del paraninfo del edificio central de la universidad de León se encontraron con que se estaba velando el cadáver de urró un miembro del Estado Mayor del Frente Occidental cayó en, en en Nagarote prácticamente sí. entre la medianoche y el amanecer sí. del, del 18 de julio, ¿me entienden? Entonces, miembros del Estado Mayor de, de, del Frente Occidental cayeron eh, antes de que iniciara prácticamente la oficina final del año siguiente, como en abril del 79, o tratando de tomar el comando departamental como Guadalupe Moreno, o tomándose Nagarote como Falor Roja. Bueno, bueno, Lenín, yo te quiero agradecer mucho. Espero que este, tengamos de regreso aquí en de Managua con amor para abordar otros aspectos de la historia de Nicaragua. Incluso para, para hablar de la, de la actualidad política, pues que en este, en este, en este episodio no, no alcanzamos a hacerlo, pero la verdad es que con todo el reto este de las elecciones del año que viene, este, vamos a tener muchas oportunidades para denunciar lo que está costando. Sino en el país. Claro que sí. Yo le agradezco a usted la oportunidad de esta entrevista. La actualidad política pues, la podría resumir ahorita. Con este libro eh, podemos conocer un poco más de la historia de la lucha revolucionaria del sandinismo en Nicaragua, que nos fortalece ahorita para entender cómo el Somocismo fue derrotado, cómo tiene que ser y puede ser derrotado o fue derrotado en 2018. Y nos ayuda a nuestra fortaleza política y biológica para considerar siempre, tomar en cuenta siempre y saber valorar lo que es un verdadero liderazgo ¿sí? de, de, de, de, de, de revolucionarios como por ejemplo el comandante Miguel, que es uno de los imprescindibles aquí en Nicaragua, ¿sí? porque ha luchado toda la vida y una última cosa pues, quisiera decir que está pendiente en su programa, en Managua con amor, una entrevista que le hagan a usted sobre el ejemplo que usted nos ha dado, como un solidario suramericano, pues, porque yo, yo quiero recordar, pues, con, con aprecio, y con mucho cariño, lo que, lo que sienten también muchos compañeros de León, pues, cuando lo conocieron a usted en la Juventud Sandinista y, y le decíamos del Uruguay. ¿no? El Uruguay, sí. eh, De Nicaragua con amor, necesita una entrevista suya para relatar toda esa experiencia de lucha internacionalista con Nicaragua. Como no, hermano? Este, la vamos a hacer, la vamos a hacer. Okay. Pronto, pronto, pronto. ¿eh? Ojalá. Eh, muchísimas gracias por, por estar aquí, hermano. Gracias a usted, es un honor. Este ha sido otro episodio del podcast de Managua con Amor